Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las terrazas de cultivo. ¿Qué son las terrazas de cultivo? Vamos a darle la bienvenida al señor Ezequiel Fonseca. Muy buenas Hola, tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Me gustaría que hagas una pequeña introducción de lo que son las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo es una, un proceso de domesticación de las montañas, las sociedades... Eh, agroalfareras del noroeste argentino, como de los Andes centrales, generan una tecnología para poder producir alimentos en una superficie que es muy difícil, que es la montaña, entonces hay que cortar la montaña en forma de ángulos rectos y construir muros, y poder generar un espacio de contención de sedimentos. Ahí se puede ver a una persona parada en una terraza de cultivo, tienen aproximadamente unos 3 metros de ancho, este sería el pie donde está parada la persona, el pie de la terraza. Suele haber terrazas, andenes de cultivo, canchones de cultivo, eso va a variar en cuanto a las dimensiones de lo que cubran cada una de estas tecnologías. Son desarrollos tecnológicos, tengan en cuenta que los espacios de llanura, como nosotros conocemos hoy en día, que es, predominantemente donde se desarrolla la agricultura, en los Andes Centrales eh, lo mejor era modificar la superficie de las montañas y tener, en base a las condiciones climáticas, una mejor variación en cuanto a la producción agrícola. Y sumado a ello, como la mayoría de su eh, ganado es eh, camélido, era camélido, el camélido es llama, vicuña, guanacos, eh, eso genera una serie de pasturas que mejorarían las condiciones alimentarias de estos animales. Entonces tiene un doble beneficio. Uh -huh. Sumado uh -huh. también que las terrazas de cultivo van a trabajar como un lugar de contención de la montaña para evitar procesos erosivos. ¿Por uh -huh. qué? Porque los eh, incendios que se producen de manera natural para la época que estamos hablando, hoy en día la mayoría de los incendios son todos intencionales, eh, estas terrazas de cultivo lo que van a hacer es contener que la montaña no se degrade, no se pierda suelo. Uh -huh. Entonces al cortarlo de manera escalonada va a contener por años y años la estructura eh, geológica de la montaña. Es Perfecto. una tecnología multicomponente, Perfecto. cosa que hoy en día no tenemos eso. Sí, sí, sí. Se puede hacer, es complicado, hay una técnica me imagino, no, no es complicado, hay una técnica que se llama el tema de pilcado, que va siendo un, una pared aproximadamente de un metro, metro y medio, dependiendo de las tecnologías de cada, de cada pueblo, uh -huh. y con el correr del tiempo, los procesos culturales le van modificando en cuanto a tamaños. Perfecto. Después en bien. las imágenes vamos a ver algunas, sí. en las cuales eh, varía la, el tamaño de, estas, de estos paredones, o muros conocidos también, y que algunas tienen hasta dos metros de profundidad, de claro. altura. Por ejemplo, ahí donde están parados mis colegas es un canchón de cultivo, van a ver a la vuelta una serie de piedras que se ve ahí como una alineación. El tema es que son, esto es de una cultura que se llama eh, cóndor estamos hablando aproximadamente del 200 después de Cristo. Imaginen que los procesos de eh, erosión y de transporte de partículas del suelo van acumulando en los sectores mucho sedimento. O Entonces sea, lo que nosotros vemos en el presente, es parte de la pared que está enterrada. Para poder verla hay que hacer un proceso de excavación y limpiar. Hay una piedra grande que está enfrente de ahí del muchacho de pantalón marrón, esa es parte de eh, la abertura, la puerta de ingreso. Esto es un canchón de cultivo que es una superficie, de manera, eh, en las llanuras que tiene la parte de los valles, se aprovecha ese sector para poder rotular la tierra y cultivarlo. ¿Qué se puede cultivar? En estos lugares se cultiva una combinación entre papa y maíz, porque tanto la papa como el maíz son, eh, una, es una producción que se genera en las épocas tanto de primavera como de verano. Y la última cosecha de papa se está levantando casi cercano al otoño, que nosotros de las estaciones que tenemos. Ajá. Como estamos hablando de sociedades agrícolas, su eh, tiempo, su forma de medir el tiempo estaba en relación a las cosechas. Ah, sí, Entonces, ahí. Cuando pasa el tema del de el levantamiento de todos los materiales, después del cultivo viene el invierno y no hay trabajo en tierra. Es decir, ya me quedo en casa con lo cosechado. Si no trabajé durante el verano, no tengo que comer durante el invierno. Eh, sí también se combina con los elementos que eh, de manera natural el monte ofrece. Como por ejemplo, algarroba, chañar, que son frutos que crecen también para la misma temporalidad, y que de los cuales se pueden guardar, hay vasijas más o menos de unos 60 centímetros de alto, con un diámetro más o menos de 60-80, que las solemos encontrar en los sitios arqueológicos repletas de chañar. Es decir, la gente guardaba el chañar tipo una alacena, y de ahí podía sacar este fruto para consumirlo durante las épocas de invierno. Lo mismo que la algarroba, se recolecta en el verano, se deja secarse algarroba blanca, algarroba negra, y se hace harina. Y esa harina sirve para la alimentación. Es Muy buena en cuanto a alimentación, hoy tiene muchas propiedades en cuanto a la gente que tiene problemas de celiaquía, consume ese tipo de harinas. Y es una herramienta muy muy buena para la producción de alimentos con ese tipo de enfermedades. Qué bueno. Entonces se combina la eh, producción agrícola con sí. transformaciones culturales y el, la recolección de elementos de monte. Excelente. ¿Actualmente en alguna parte de Catamarca se utilizan esas formas de sembrar y cosechar? En la zona de Laguna Blanca, norte de Belén. al norte, norte de Belén? De Belén sí. Tiene eh, estos como esos canchones de cultivo, se pueden visitar hoy en día, la gente los tiene ahí. Hoy producen habas, son portos grandes. Ajá. También tienen papas andinas, conocidas, hay, de papas hay 350 variedades. No es solo la papa que nosotros ah, conocemos, sí, sí. la que compramos en la verdulería, se llama Papa Balcarce.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 430 123. Catamarca Actual. Primer diario digital de Catamarca. Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. ¿De qué tipo de terraza de cultivo estamos eh, observando? Bueno, acá van a ver una serie de paredones que si los ven van en ascenso. Estas son unas paredes que tienen unos fechados que están cercanos alrededor del 1000 y el 1200 de nuestra era. Más o menos 800 años para atrás. La particularidad de estas terrazas es que tienen una altura promedio entre 1,80 y 2 metros. No, no te pasé fotos con yo mido 1,92. Estoy parado al lado de las terrazas y son más o menos de mi estatura. Esto es como si fuese un panel porque están todas cercadas a la vuelta, cosa que es totalmente distinta en los periodos anteriores, tienen un cerco de un muro perimetral, y cada uno de estos paredones tiene 75 metros de largo. Y están ubicados estratégicamente en las zonas de quebrada, esto es particularmente la quebrada del Altal, acá cerca de la ciudad, de Camino al Rodeo, la gente que hace eh, ascenso eh, o senderismo en Las Mato Manchao, pasa por al lado de estas terrazas de cultivo y como no las conoce pasan de largo, hoy en día están cubiertas de vegetación, esto es después de un proceso de incendio, que por eso podemos ver las paredes tan nítidas y están siendo afectadas por eh, la expansión de ganado vacuno que está cubriendo toda la zona, porque hay buenas pasturas en este lugar y además la altitudinal de este lugar es alrededor de 1200 a 1400 metros.